El currículum escolar se basa en memorizar, no se basa en aprender a resolver problemas, en desarrollar tu capacidad de ser creativo, aquello que tenemos asociado con la inteligencia o con la genialidad. No, se basa en aprender como un loro y vomitarlo, un poco triste, que te vendan una cosa y la realidad sea otra. Kim también, como tenía los hemisferios separados, era capaz de leer una página de un libro con cada ojo. Y las leía en 8 segundos. Tardaba una hora en memorizar un libro y retenía perfectamente conocimientos que tenía pues de todo. Cada libro que leía lo recordaba, pues literatura, geografía, música, historia, filosofía. Y además memorizaba planos, con lo que era capaz de decirte cómo ir de una ciudad a otra, de una calle hasta la siguiente, como un GPS, sin ningún problema. Su capacidad de almacenar información era virtual ilimitada, pero no entendía las conexiones entre la información. De ahí lo del 85 de cociente intelectual.